Antes de la ley de servicios financieros existía una central de riesgo que castigaba al mal pagador que tiene deudas con el banco. Sin embargo, no existía ningún tipo de beneficio para aquel cliente de la entidad financiera que cumplía puntualmente con sus obligaciones. La actual ley de servicios financieros contempla la lista azul, la cual consiste en premiar a los clientes de las diferentes entidades financieras que paguen puntualmente sus obligaciones. Y a partir de la creación tenemos que aproximadamente 266500 clientes de los bancos han sido beneficiados con... Eh, con algunos eh, beneficios, como por ejemplo la reducción de su tasa de interés, la ampliación del plazo de sus créditos, el incremento de lo del monto de sus créditos y la flexibilización de la garantía que ellos ofrecían a los, créditos, a, a los bancos con, por sus créditos. Los nombres de los prestatarios que cancelan a tiempo sus deudas se incluirán en el registro de clientes con pleno y oportuno cumplimiento de pago de la ASFI. Un cliente del sistema financiero que no tenga inscrito su nombre en este registro, la lista azul, igual puede gestionar un préstamo en el sistema financiero, pero bajo las condiciones normales.